Podemos hablar ¿no? De, de las elecciones en varios lugares y también en cómo se va armando lo que sucede con las juventudes eh, con respecto a las elecciones. Vimos elecciones en Chile, en Honduras. Digo, ¿qué, qué, ¿Qué está pasando con esas elecciones? Porque vimos eh, a las juventudes, con sus lógicas de diversidad, muy movilizadas en las calles. La pregunta es, y lo que me surge como duda, Pablo, es eso después eh, tuvo un, una relación con la cantidad de votantes de esas juventudes en, en las urnas. Son cosas que van como por carriles diferentes. Mira, justamente creo que son, que son andariveles o son carriles distintos, pero que hay confluencias. ¿sí? Eh, justamente muchas veces hablamos aquí nosotros de las juventudes en los territorios, las juventudes en las comunidades, las juventudes en las movilizaciones, en las disputas callejeras, inclusive en las redes sociales. Y hoy estamos hablando más de, la, de las juventudes en las urnas, ¿no? de las juventudes en, en el sistema electoral, de las juventudes en las votaciones instituidas, digamos, por las democracias que supimos conseguir, mal o bien, en nuestra América Latina y en nuestro digamos Caribe. Yo creo que justamente hay que mantener esta distinción que es un poco analítica y que también es un poco empírica o, o un poco digamos se da también en la práctica entre algunas acciones que tienen que ver más con búsqueda de alternativas con ocupación de espacios públicos, con la estética, con movilizaciones con la organización social y lo que tiene que ver con la movilización propiamente electoral. Ahora hay algunas coyunturas a donde eso confluye. Eh, tenemos honduras chile colombia también yo quería simplemente por ejemplo mencionar que el tema de la participación juvenil en elecciones es, es un tema importante que se viene estudiando desde hace varias décadas en América Latina y también en otras regiones del mundo. Por ejemplo, hay estudios que eh, muestran que en Estados Unidos, y perdón que empiece por Estados Unidos hablando sobre América Latina, pero que en Estados Unidos en la elección del 2016, en la de Trump versus Hillary Clinton, si hubiesen votado solo jóvenes y mujeres, ganaba Hillary Clinton, o sea, Trump perdía, pero por más de 12 puntos, es decir, perdía de manera estrepitosa, ¿sí? O sea, si solo hubiesen votado jóvenes y, eh, digamos, mujeres. Quiere decir que hay un voto juvenil, hay un voto femenino, que es un voto que no está con lo regresivo, con lo conservador, con la reacción, con esa, con, esa, con esa narrativa agresiva, polarizante y dicotómica, sino que está más por la inclusión, por la incorporación, por la participación, por la justicia, por la igualdad. En procesos electorales latinoamericanos y mucho más recientes todavía no salió la desagregación por grupo de edad del de voto en Honduras, porque lamentablemente el escrutinio viene un poco lento y de hecho todavía no está el escrutinio definitivo. Sabemos que ganó Xiomara Castro porque fue una victoria por más de 20 puntos, fue contundente e, y los mismos candidatos opositores, o mejor dicho oficialistas, ella es opositora, ¿no? Los mismos candidatos oficialistas que hoy en día perdieron han reconocido su triunfo, ¿sí? así que sabemos que ella ya es la presidenta electa pero todavía el escrutinio sigue, sigue digamos, digamos realizándose y no hay todavía desagregación del de voto por edad, pero algunos números iniciales que tienen que ver más con el padrón, es decir, con el el censo electoral y con los votantes registrados si ¿sí? nos muestran por un lado que casi la mitad de los votantes hondureños, son personas de entre 18 y 30 años. Si bien acá dijimos muchas veces, no hagamos solo una definición etaria de la juventud, de vayamos a una definición más integral, pero bueno, de los 5.500.000 hondureños y hondureñas habilitadas para votar, en Honduras hay que registrarse para votar, ¿sí? eh, parecido también a lo que era antes en Chile, sí. Eh, eh, de los 5.500.000 hondureños y hondureñas que están registrados registradas para votar, 2.100.000, o sea, casi la mitad, tienen menos de 30 años, ¿sí? son de 18 a 30 años. Por lo tanto, ahí hay una gran participación juvenil, porque como es un voto que uno tiene que ser proactivo, tiene que inscribirse para votar, ahí hay un interés de la juventud de fuerte para acompañar el proceso electoral. Y también hay intuiciones, todavía no hay una desagregación etaria, vuelvo a decir a nivel oficial, pero de estos 2.100.000, bueno, con, con, el, con el triunfo contundente de Xiomara Castro, ya hay estudios que muestran justamente que eh, este, este triunfo se debió sobre todo al voto juvenil, es decir, gran parte, eh, algunos hablan inclusive de más de un 70%, algunos dicen 80% del voto de personas menores de 30 años, de estos 2.100.000 personas, eh, fueron para la opción transformadora, para la opción de una nueva Honduras más justa, más, más democrática, más igualitaria y más participativa. o sea que en Honduras, por un lado, si uno ve padrón electoral, ve casi la mitad de los votantes de menos de 30 años y si ve la participación electoral y las preferencias, puede intuir, todavía son deducciones, son intuiciones que hubo una clara inclinación para la candidata que finalmente resultó triunfante. ¿no? Impresionante, Pablo, porque es un dato muy importante y entiendo que no debe tener referencia necesariamente en todas partes del mundo, que los menores de 30 años necesariamente tengan identificación con los sectores, no sé, pongamos en la lógica de más progresistas. ¿Qué pasó en Chile? ¿Tenés algún dato de lo que sucedió en Chile con las últimas elecciones? Bueno, a ver, en Chile por un lado se da a la inversa, lamentablemente, que es, digo, lamentablemente por el sentido de las, de las opciones más progresistas, suelen votar más. Las personas más adultas o más ancianas o más viejas o de la tercera edad, digamos, más, más, eh, digamos, más crecidas en años y los sectores socioeconómicos más altos. ¿sí? O sea, los que más votan en Chile son, entre comillas, viejos o viejas y personas de clase media, media alta y de ahí para arriba. O sea que por un lado se da una inversión de esta relación de eh, masivamente las juventudes votando. En Chile se da más bien masivamente los mayores de 60. Inclusive algunos dicen de 70 votando, ¿sí? Eso por un lado. Pero en, en, digamos, en estas últimas elecciones, eh, sí, en, esta, en esta primera vuelta electoral, no solo en la constituyente, sí, sino en la primera vuelta electoral, dentro de la baja participación, porque sabemos que hubo una muy baja participación, de hecho creo que es la segunda elección con más baja participación desde, el, desde los 90 para acá, es decir, desde la, desde la recuperación democrática en Chile y el fin de la dictadura pidochetista, hasta acá, si no me equivoco, es la segunda o la tercera elección con más baja participación. Pero considerando esto que hubo una baja participación electoral en general y eso muestra un cierto rechazo al sistema político en general, ¿sí? porque había varias opciones, ¿sí? de hecho estaba desde la ultraderecha de Cast, ¿sí? hasta diferentes grupos progresistas de centro y de centroizquierda, liberales, socialistas, en fin, había demócratas cristianos, había, había muchas opciones, o sea que la, baja, que la baja participación muestra cierto rechazo, cierto agotamiento, cierto resquebrajamiento de la legitimidad del sistema político. Pero yendo a las juventudes, para no desviarme, Ahí lo que sí vemos en Chile es que quizás no hubo tan alta participación juvenil en las elecciones de hace dos semanas, si no me equivoco, o hace una semana y media, sí, eso sí. quizás muestra, eso quizás muestra un poco el resultado, o sea, que no hubo tanta inclinación de las juventudes, pero sí lo que hay es, a partir de ese resultado y de cierta preocupación por el posible triunfo de, un, bueno, de, de, de, de una fuerza y de una persona con, la, con las ideas y con las propuestas totalmente regresivas, reaccionarias y conservadores, como tiene Casti, perdón que me he dado cargo de lo que digo, ¿sí? que digamos representa a las Fuerzas Armadas chilenas, casi a un pinochetismo o a un neopinochetismo, en fin, digo... Sí, hay muchas juventudes que se han movilizado. Yo, yo, yo justamente viendo viendo para, para conversar hoy hoy digamos con con el tío Gustavo, veía algunas notas en, en Chile, sí a donde aparecía justamente varios jóvenes chilenos, digamos, a donde llamaban a movilizarse para votar a partir del de resultado. Y eso se ve tanto en las redes sociales, porque hay una gran movilización digital, eso también es importante decirlo, lo iba a decir más adelante, pero como el tiempo pasa, quizás lo digo ahora como un paréntesis, que esto también nos muestra que la participación digital y la participación presencial son dos momentos del mismo proceso, no son dicotómicas. No es que las jóvenes están solo en las redes o solo en la presencialidad, sino que están en ambos lugares, porque en Chile se ve eso. Hay una gran campaña digital de memes... Sí, de videos cortos en WhatsApp, de producciones para redes sociales, para TikTok, en fin pero también hay una movilización callejera muy importante en general a favor del candidato Boric o de las fuerzas que, que se oponen justamente a esta opción regresiva de Cast. Yo decía que veía algunas notas periodísticas y bueno, muchos, muchos jóvenes que no fueron a votar, por ejemplo sí, eh, eh, decían bueno, por ejemplo, una, uno, uno de los jóvenes que aparece como Sebastián en las redes dice que haya ganado cast me hizo sentir mal me sentí súper mal me sentí muy responsable de no haber ido a votar le dije a mí pareja pero qué he hecho pero qué he hecho ahora sí me voy a movilizar porque tenemos miedo que gane este candidato conservador es decir muestro solamente eso para no hacer una, un festival de lecturas ahora de testimonios pero son es testimonios que ustedes pueden ver en las redes que yo busqué para ser sincero especialmente para ahora pero pero hay varios de estos testimonios de jóvenes que no fueron a votar y que ahora se están movilizando para así hacerlo dentro de dos semanas, cuando sea la segunda vuelta y la elección definitiva. Es decir que en Chile, un poco yendo al punto, si bien vemos una composición de la demografía electoral distinta a la que, a la que, a la que comentábamos en Honduras, ahora está apareciendo una movilización electoral juvenil muy fuerte, porque también consideremos que en Chile esta esta generación, esta camada de dirigentes o de referentes como Gabriel Boric, como eh, Jorge Sharp, o Sharp, ¿sí? el, el, el alcalde de Palparaíso, como Camila Vallejos, como Giorgio Jackson y tantos otros, son entre comillas, digamos, herederos o son, digamos, eh, resonancias de la gran movilización juvenil que hubo en Chile a mitad de los 2000. Es cierto, son los ex generación pingüina. Son los pingüinos, ¿sí? los estudiantes secundarios movilizados en el 2006 que se volvieron a movilizar en la universidad en el 2012 y que hoy en día, ya con treinta y tantos años más largos, ya, ya la segunda mitad de los años de, de, de sus 30 años, pero en ese momento tenían 18 o 17, ¿sí? ya en su segunda mitad de, de los 30 años aparecen como referentes políticos. Entonces, digo ahí también hay una suerte de transmisión intergeneracional y una posible identificación y empatía con la renovación generacional de la política chilena. ¿no? Mm. Pablo, eh, en este análisis que venís haciendo, digo, muy profundo sobre la situación de las juventudes en las, en las elecciones y la participación y la movilización, te traslado una pregunta que eh, le había hecho, eh, hablábamos hace un ratito de, de, de un evento que se va a realizar eh, en, las próximos, en los próximos días, constituyendo democracias, eh, que va a ser transmitido por Claxo y que realmente es muy importante, y una de las preguntas que le hacía es, la, el neoliberalismo, el capitalismo, eh, ¿convoca a la ultraderecha y la antipolítica para tratar de resguardarse eh, y prefiere tener como aliados políticos a esos sectores con tal de no caer? O sea, la crisis neoliberal, la crisis que se vive, hace que traten de traccionar a, a los sectores más brutales, digo, la antipolítica, la ultraderecha, ¿cómo analizás esa situación de que surjan candidatos al estilo de Bolsonaro, Cast eh, y otro, Trump? Digo, eh, más allá de esto que vos planteabas específicamente, que no necesariamente las juventudes mayoritariamente van a traer estos candidatos. Sí, yo creo que a nivel de composición demográfica de las bases electorales de estos candidatos, se ve que la mayor composición tiene que ver con varones de mediana edad. Sí, o sea, por un lado, como yo decía antes, esto que yo comenté, que fue muy marcado la elección de 2016 en Estados Unidos, también se dio en parte en el 2020. Menos marcado, sí, menos marcado, pero también se dio en parte en el 2020, es decir, que hay un voto femenino y joven que en este caso fue anti-Trump o que es anti-Bolsonaro o en Chile, ojalá, anti-Cast. ¿No? pero digo, eh, eh, eh, eh, bueno, también, perdón, en Perú, y ahora, ahora vuelvo al punto, en Perú, gran parte del voto de Keiko Fujimori era un voto de era un voto más, más más de los sectores, digamos, como más, como más, más adultos o más mayores, ¿sí? Eran, eran como. Como los, como los adultos que supuestamente recordaban un orden o una paz con el padre de Keiko, ¿no? con Osa Fujimori. Entonces, digo, ahí, digamos, también hubo una gran movilización juvenil, juvenil y en este caso, en el caso de Perú, también de las comunidades, de los pueblos, de las zonas rurales, que muchas veces estaban marginados o excluidos del voto y que vieron en Pedro Castillo una posibilidad de expresión de sus anhelos. Pero entonces, vuelvo, digo, porque... porque también hay en Perú, hay para analizar una, una, una composición generacional del de voto en el triunfo de Pedro Castillo, en el inesperado, en un punto triunfo de Pedro, de Pedro Castillo. Pero vuelvo a lo que, a lo que vos decías, Gustavo. Yo creo que la mayoría de estos candidatos, inclusive Bolsonaro, digamos, si uno va a una composición eh, numérica, es decir, a un análisis más cuantitativo, se encuentra que el grueso del de voto está justamente en varones de mediana edad, o sea, en varones de más de 45 o de 50 años. Eso es lo que aparecen las estadísticas. Eso no quiere decir que no haya grupos juveniles que se identifican no sé si crecientemente a nivel numérico, pero sí crecientemente a nivel de su visibilidad, o sea, más visibles cada vez que se identifican con estas fuerzas. Es cierto, y ahí creo que tiene que ver con que lo que están identificando estas juventudes. ¿sí? Inclusive con el mismo Trump, también a veces pasa con Bolsonaro, o con algunas fuerzas de la derecha, por ejemplo, Argentina. sí. Eh, eh, no sé si se el mismo proceso en Uruguay, así que no me animo a decir en Uruguay, pero sí pasa en Argentina, que identifican a estas fuerzas como antisistema. Identifican a estos grupos como expresión del malestar que tienen constituido. Entonces, digamos, están identificándose con, bueno, por eso, o sea, contra el parlamento norteamericano, por ejemplo, sí, contra el Estado, o sea, identifican al statu quo, como lo opuesto a estos personajes, a estas personas, a estos dirigentes políticos. Digamos, no es que los identifican como expresión del statu quo, no se identifican como funcionales a que el sistema se reproduzca, a Bolsonaro, a Trump, a otros, a Cast, a otros, ¿sí? sino que los identifican como, digamos, como, eh, de cierta manera, digamos, opositores, como denunciando al sistema político o a la casta política. Obviamente que uno podría decir que esa denuncia es una denuncia parcial que tiene que ver con ocultar índices económicos y que lo que están haciendo es reforzando las causas del malestar de las juventudes. Pero lo que me parece interesante es identificar que ahí hay un malestar. En algún momento ya lo dijimos, o sea, hay un descontento, hay una bronca, entre comillas, hay un malestar, hay inclusive una desilusión, un desencanto, una desazón, que en algunas juventudes aparece canalizada por estas fuerzas de las nuevas derechas o de derechas más autoritarias o más liberales pero que eh, conquistan ciertas voluntades juveniles en la región ahora yo no lo veo como algo masivo inclusive en argentina sí que no hablamos tanto todavía sobre digamos argentina eh, eh, si uno lo ve a nivel cuantitativo estructural si bien hubo un crecimiento de estas fuerzas en eh, localizado en algunas jurisdicciones en algunas ciudades a nivel nacional no fue tanta, ¿sí? O sea, porque de hecho salió primero, bueno, hay una fuerza de centro derecha, digamos, si uno quiere, que es la heredera de Macri, pero que no podemos asociar para ser honestos ni con Bolsonaro ni con, ni con Trump, ¿no? Entonces digo, después hubo una segunda fuerza que es el gobierno actual, el frente de todos, la tercera fuerza fue... Eh, de, digamos, izquierda, claramente, y la cuarta fuerza nacional fueron en, en, en estas nuevas derechas. Entonces, digo, muy localizadas en algunos centros urbanos importantes como la ciudad de Buenos Aires. Es decir, que inclusive en Argentina, eh, si uno amplía la visión y la ve más en perspectiva, habría que relativizar, digamos, algunos datos. Y lo que, lo que quiero agregar como otro país para, para recorrer el panorama regional es, Colombia, sí, o sea, en Colombia también eh, que, que hay elecciones dentro de eh, poco también, sí, eh, eh, dentro de, eh, o sea, pocos meses y, y, y también en Colombia aparece en esta en esta campaña en este rechazo, bueno, ya hubo, perdón, ya hubo en Colombia un protagonismo muy importante de las Juventudes por la Paz. En el, el, el referéndum o, o, o en el plebiscito del de 2016, hace solo cinco años, sí que hay una desagregación demográfica del de voto y ahí también se vio que si hubiesen votado solo los jóvenes, el sí a la paz ganaba por muchos puntos. Obviamente ganó el no a la paz, por muy poquito, ¿no? por dos o tres puntos se fue, fue casi un empate técnico, pero ganó el no pero ese no tuvo que ver sobre todo vuelvo a decir, con personas adultas y con varones inclusive de eh, eh, algunas ciudades también medianas o pequeñas colombianas, pero entonces vuelvo, hoy en día en la disputa electoral o en la contienda electoral, en la preparación de la contienda electoral en Colombia también se ve una alta movilización juvenil, inclusive candidatos que están apelando directamente a la movilización de la juventud Sí, como, como aparece Claudia López en, en Bogotá, como aparece Petro, ah, aparece Francia Márquez, una emergente, ella misma joven, sí, ella misma, claro. una, una, una nueva generación sí, afrocolombiana, ecologista, feminista, mujer, joven, digo, aparecen estos emergentes también en Colombia con una composición generacional de la movilización social y del voto progresista muy importante también. Así que yo creo que poner el... el el foco también en estos procesos electorales y cómo la movilización juvenil impacta o se expresa aún en los sistemas electorales que muchas veces la propia movilización rechaza. O sea, cómo hay un rechazo, pero también puede haber una expresión o una confluencia cuando las opciones electorales se analizan como seductoras o como interpeladoras de la juventudes, ¿no?